Soy el arquitecto Paul, residente de obra del edificio multifamiliar Neo 18. Esta semana se han venido ejecutando los trabajos de albañilería del piso 11. Eh, también se han venido ejecutando el vaciado de columnetas de confinamiento de los pisos 10 y del piso 9. A nivel de revestimiento, se vienen ejecutando las partidas de tarrajeo de cielo raso y tarrajeo de muros en el piso 8. Esta semana hemos ejecutado el vaciado del contrapiso del nivel 5 y para la siguiente semana se tiene programado el vaciado del contrapiso del piso 6. En las partidas de pintura se vienen ejecutando el empastado de los pisos 2 y 3. Y ya se tiene un avance del 60%. A nivel de estructura ya se tiene un avance del 95%. Esta semana se han venido ejecutando los trabajos de habilitado y colocado de acero en el tanque elevado y el cuarto de máquinas del ascensor. Para mantenerse informado de todos los avances de obra, síganos en nuestras redes sociales. Somos Ancosur, vive diferente.